Hey y hey, bienvenidos a Kaboom Después del éxito que tuvo el video anterior con más de 2 millones de reproducciones Decidí hacer una segunda parte donde veremos 5 videos que a mí personalmente me gustaron Y sé que a ti también te gustarán Así que sin más que decir, ¡comencemos! Este primer video te hará sentir adrenalina y hará que tu corazón vaya a mil Así que te recomiendo que te sientes porque podrías marearte como podrás ver, al igual que en el video pasado, incluí una montaña rusa que me flipó demasiado. Pero esta también tiene lo suyo, o me equivoco, dímelo acá abajo en los comentarios. Ok, para empezar no me imaginé encontrar este video así de creepy en 360 grados y si te gustan las películas de terror creo que este video te sacará un par de buenos sustos si sabes a lo que me refiero, tal cual como me pasó a mí pero te insisto, mira lo mejor sentado Bueno, bueno, bueno, como ya sé que tú amas a los animales tanto como yo, te invito a ver este video. Aquí verás a los leones africanos echándose un pequeño refrigerio y los podrás ver tan cerca que alucinarás. El video original dura poco más de 9 minutos y hay momentos en los que te harán las manos de tan cerca que los tendrás. Ok si te gustó la montaña rusa anterior este video te va a fascinar, es un tobogán muy extenso que recorre toda una ciudad, para luego adentrarse bajo el agua y subir hasta las nubes, es alucinante. El video original dura casi 5 minutos y te aseguro que es diversión extrema pura. Por último pero no menos importante te traigo este video que es una joya, aquí todos somos fans de Bob Esponja, no nos digamos mentiras, así que si quieres estar a la par de nuestro amarillo compañero te invito a ver esta historia completa clicando en la descripción y así podrás sentir la experiencia de pedir una cangreburger, ok no te digo más, ve y chécalo. Por cierto te recomiendo que le pongas subtítulos en español ya que este video se encuentra en inglés. Y no olvides comentar este emoji si quieres ver una tercera parte de los 5 mejores videos en 360 que podrás encontrar al día de hoy en YouTube. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te diga cuando he subido un nuevo video.